Por supuesto que la tecnología ha ayudado mucho a la, a la creación musical, eh, simplificando, simplificando el proceso creativo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues es que con las herramientas que tenemos podemos eh, hacer grabaciones en, en lugares que ya no que ya no necesitan tanta adaptación. Pues eh, tenemos una grabadora de primerísimo nivel en una computadora, en, un, en, un, en una laptop, inclusive en un iPad. Podemos tener una grabadora digital profesional. Entonces, ¿qué, eh, ¿en qué ayuda? Pues ayuda en, en, en el proceso creativo a hacerlo más ágil. Y hacerlo más ágil, eh, eh, no te atoras, no te atoras en, en, en, en pensar qué vas a mover o qué vas a hacer o dónde lo vas a producir. Lo puedes estar produciendo y creando. Eh, sobre todo, ha ayudado a soñar. En mi caso, a soñar. Porque yo puedo reproducir cualquier instrumento eh, en un teclado, en una, en una grabadora, y puedo hacer, y puedo sonar, y puedo escuchar eh, cómo, se, cómo se va a oír ya con los instrumentos reales. Entonces en eso yo he tenido orquestas sinfónicas aquí en este, en este espacio, he tenido... Eh, los mejores percusionistas del mundo los he tenido aquí como con, con instrumentos virtuales y en eso la tecnología por supuesto que, por supuesto que es bienvenida en el desarrollo creativo, en el, el proceso creativo Para la ejecución en vivo utilizamos el iPad que nos funciona para ver este, las partituras para entender y para poder seguir hay muchos hay aplicaciones que, que sincronizan la, los iPads de todos entonces si cambia uno Puede cambiar el iPad de todos Eso nos ayuda muchísimo como, como banda Para no estar cambiando cada quien su iPad este, También utilizamos eh, los iPods Para cuestiones más como armónicas Nos funciona como una guía más sencilla que podemos ver Y este, para la, la grabación También utilizamos los iPads para ver el video Las cámaras digitales Y un micrófono que se llama Zoom para poder captar más eh, los, el audio en vivo y con mejor calidad. Y yo creo que es todo un proceso ahí que yo hallo en todos los sentidos, desde nuestra producción, el proceso creativo, eh, la, la postproducción, porque también eso, la edición de los sonidos, la edición de lo que hacemos, y obviamente pues el, cómo damos a conocer nuestro, nuestro trabajo también es a través de las tics, entonces creo que sin las tics, al menos nuestro género, pues no no seríamos no estaríamos haciendo, no podríamos hacer la música que hacemos sin las tics. También nos da mucha oportunidad de, pues, de prescindir quizá de una gran banda, ¿no? por ejemplo, nos da un chance, un potencial de poder tener no sé, 10 sonidos, 10 diferentes instrumentos que están sonando a la vez y nosotros somos solo tres personas, ¿no? Nos da ahí una capacidad de irnos a donde queramos, ¿no? De, de, de tener los instrumentos que querramos que, que y, y creo que eso es muy rico porque finalmente no tenemos como un tope dentro de, ah, ok, a ver, si sí se te ocurren tales cosas, pero no tenemos los ejecutantes, ¿no? De, no sé, supongamos que yo quiero meter una marimba, pues bueno, ya la marimba ya la podemos tener ahí. Y en ese sentido creo que es una herramienta que nos da chance de, pues de irnos lo, lo, tan lejos como queramos en, en los sonidos. Y la gente de repente dice que, que, que, que es muy fácil hacer música en computadora. La computadora no hace música, la música la hace el músico. Eh, la computadora es un, una herramienta que ayuda para capturar los sonidos y para capturar toda la idea del que está haciendo la música. La música hasta ahorita, hasta esta fecha, la siguen haciendo los músicos.